El Palacio de Versalles es una de las construcciones monárquicas más importantes de Europa, construido por el rey Luis XIV de Francia, conocido también como el rey Sol a lo largo del siglo XVII. Y es tan impresionante que lo único que te puedo decir es que si te animas a conocerlo, es probable que te pase lo que a mí te quedes literalmente sin aliento. Este día se lo dediqué completo al Palacio de Versalles que ves allá atrás y a sus fantásticos y maravillosos jardines. Cuando tú recorres este lugar, te das cuenta de la enorme ostentación que tenía la monarquía francesa de esa época y también es fácil entender por qué las personas de ese momento ya no deseaban a la monarquía. Parecía que el rey nunca tenía suficiente con lo que había logrado. Y eso me da la oportunidad de poderte hablar en esta ocasión justamente de lograr, de desear, nos enseñan que si tú deseas más de lo que necesitas, te conviertes en alguien avaricioso y entonces en automático en alguien malo. Yo te diría que desde la perspectiva de la mentalidad, un logro que tú tienes en el mundo físico corresponde con un logro interior. Si tú entiendes esto desde esa perspectiva, es perfectamente correcto y deseable que tú quieras más de lo que tienes. Por ejemplo, estos viajes fantásticos y maravillosos que te he estado compartiendo Representan expansión Yo no estoy logrando viajes Lo que yo estoy logrando es la expansión de mi ser y de mi mentalidad Y entonces se refleja en un viaje De esa manera podemos entender que cuando tú logras algo en el mundo interior Se va a manifestar afuera Ya sea con una casa, con un mejor sueldo, con una mejor relación Con lo que tú quieras Simplemente desea, pero recuerda Siempre debe de ir acompañado de un logro y de un desarrollo interno. Y en esta ocasión, desde París y desde este fantástico lugar que es el Palacio de Versalles, esto fue Coaching en un minuto.